Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada que hemos preparado con, con mucho trabajo, y mucha ilusión, todo el equipo de la casa. Y a la primera persona que os voy a presentar es una persona como por EAPN, querida, conocida de hace tiempo. Ella es Patricia Bezunartea, barrio, que es la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales dependiente de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y de la Agenda 2030. A Patricia es licenciada en Antropología Social y Cultural y diplomada en Trabajo Social desde abril del 2017 hasta el comienzo de 2020. Bezunartea era directora de Bienestar Social del Ayuntamiento de Móstoles de Madrid. Anteriormente ha ocupado los siguientes cargos directora en la Unidad de Desarrollo Estratégico en RAIS Fundación y directora de RAIS Fundación en la Comunidad de Madrid. Asimismo, ha sido miembro de la Junta Directiva de EAPN Madrid. Además, previamente ejerció de gerente del Departamento de Calidad de Intres y fue subdirectora de la Fundación Secretariado Gitano y miembro del equipo directivo de la Fundación. Adelante, Patricia. Bueno, pues buenos días. Gracias a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría eh, excusar la presencia del secretario de Estado, que en un primer momento iba a venir a inaugurar esta jornada, pero finalmente su agenda no se lo ha, no se lo ha permitido. En segundo lugar, querría agradecer a, a EAPN la invitación a participar en esta jornada sobre derecho a la vivienda y exclusión residencial en familias vulnerables, una temática muy vinculada con los objetivos y la misión de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, cuya responsabilidad ostento desde hace muy poquitos meses. De hecho, los meses de, del confinamiento, básicamente. Me nombraron el, el 12 de marzo y el, el 13 de marzo tomé posesión y el 14 nos mandaron a todos y a todas para casa. También me gustaría en esta inauguración manifestar mi satisfacción por volver a coincidir con David Lucas, al que no veo pero sé que anda por ahí, me va a seguir luego en la presentación, en una tarea compartida, compartimos ya eh, trabajo en el Ayuntamiento de Móstoles y bueno, pues es un, la verdad un placer volver a encontrármelo en esta tarea. Bueno, estar en este acto me ofrece esta oportunidad de presentarme ante, ante vosotros, no ante APN porque como decía Francina hace mucho tiempo que... Trabajo, He trabajado muchos años en el tercer sector y, y he también colaborado con, con EAPN en muchas ocasiones. Y sí que me gustaría felicitar públicamente a EAPN y, y a las entidades que lo componen por esa importante labor que se lleva a cabo eh, desde el tercer sector en apoyo a las personas que sufren vulnerabilidad, pobreza, y exclusión social y residencial. Eh, como, como ya se ha dicho, EAPN es una vieja compañera de la Dirección General, una una vieja conocida por mí también, eh, y colaboramos estrechamente en diferentes proyectos como la estrategia de pobreza y sus planes operativos, la red de inclusión social, jornadas de difusión del pilar social, la celebración del Día de la Pobreza, grupo de trabajo sobre personas sin hogar, es decir, la colaboración entre una red como SAPN y la administración pública pues es muy intensa y muy fructífera, diría yo. Desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales creemos que el tercer sector de acción social está llamado a jugar un papel cada vez más destacado en la sociedad, ya que la implicación de las entidades, de la sociedad civil organizada, pues cada vez son más globales, más relevantes, son las entidades, sois las personas que las componéis, actores sociales de primer orden, representáis a esa iniciativa social que es eh, organizada, que es, eh, eh, forma parte de la base de una democracia madura. ¿no? Toda democracia madura tiene que tener una sociedad civil organizada, fuerte, potente, crítica, que haga aportaciones, que construya en positivo. Yo creo que EAPN representa, representa todo ello. Con lo cual estamos convencidos de que es necesario seguir, seguir contando con esa colaboración, seguir estrechando estas vías de, de, de colaboración, eh, ya que bueno, pues creo que esta colaboración es de un alto valor añadido. Las entidades sociales, las redes que componéis, que agrupan a distintas entidades sociales, complementan la atención pública, aportan a las políticas sociales, innovan, es decir, que las aportaciones son muy grandes. El apoyo institucional en que se concreta, bueno, pues no solo eh, mediante el soporte financiero para los programas sociales que se pueden tramitar mediante, mediante subvenciones, sino también pues, en esa complicidad, colaboración, corresponsabilidad de, de lo que pasa en la sociedad y de cómo buscar vías para resolverlo. Y en esos espacios de trabajo compartidos que hace mucho tiempo que se llevan celebrando, yo creo que ante los hechos que se van produciendo en la sociedad y los nuevos retos, que tiene nuestra sociedad en, en materia de acción social, pues tenemos que seguir intensificando y profundizando en ellos. ¿no? Ya fuisteis unas valios, unos valiosos aliados a la hora de enfrentar las consecuencias sociales de la gran recesión económica que se inició en el año 2008 y que esta situación, la crisis actual del COVID-19, ha venido a agravar y generalizar. Por eso decía que esta colaboración tiene que ser cada vez más intensa y más, y más fructífera. Antes de la crisis del COVID-19 ya nos habíamos encontrado muchas veces para analizar que todavía quedaba mucho por hacer, que lejos de avanzar en la mejora de la calidad de vida y el bienestar social de las personas habíamos ido para atrás en, algunos, en algunas ocasiones, que la crisis de 2008 no vino sino a agravar sin resolver algunas, eh, algunos de los principales retos y que todo esto pues, eh, pues no ha desaparecido con la crisis del COVID-19, sino que se ha incrementado y ha aumentado. Con lo cual, pues, creo que estamos ante una oportunidad. Esta crisis nos ha traído muchas cosas malas, muchos, eh, muchas realidades sociales, personales, familiares, que conocéis de primera mano, pues, muy graves, pero también creo que es una oportunidad. Tenemos la oportunidad de reenfocar las políticas, de reenfocar las actuaciones para realmente intentar resolver de una manera estructural, más o menos definitiva, algunas de las cuestiones eh, pues que llevamos tiempo, a las que llevamos tiempo dándole vueltas, tanto desde la administración pública como desde las entidades del tercer sector. bueno para, para resolver estas cuestiones que ya venían de antes, pues el Gobierno había puesto en marcha algunas medidas en las que quiero destacar, por lo que supone de colaboración con EAPN, la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023, que se aprobó en el Consejo de Ministros en marzo de 2019 y que se ha configurado como una hoja de ruta para afrontar problemas sociales progresivamente a lo largo del periodo. Eh, los fines prioritarios de la estrategia, como bien sabe APN, como bien sabéis las entidades que la, que la componéis, es combatir la pobreza, reducir la desigualdad, los objetivos siguen sí, estando encima de la mesa, pero sí que necesitamos seguramente eh, repensarlos, actualizarlos y, y mirarlos de otra manera para, para intentar avanzar juntos y resolverlos. ¿no? La estrategia eh, se planteaba como un, el objetivo, en el objetivo de combatir la pobreza, especialmente de las personas más vulnerables. El, el compromiso de aprobar un ingreso mínimo vital en la legislatura, que también por las circunstancias sabéis que se ha acelerado y se ha aprobado y se ha ratificado eh, en este momento ya, si, además de una manera yo creo que muy destacable, sin votos en contra, que para el ambiente político que vivimos no es, no es una cuestión menor. Eh, creo que ahora toca implementarlo, toca reglamentarlo, toca evaluarlo y toca progresivamente ir viendo cómo funciona por, y cómo va cumpliendo progresivamente con el objetivo de llegar cada vez a más personas. Con lo cual, todavía tiene un proceso de, de implementación y años por delante para, para, poder, eh, para poder mejorarlo, obviamente. ¿no? Eh, el hecho de que, de que haya habido un cierto acuerdo, un cierto consenso entre las fuerzas políticas, pues yo creo que es garantía también Nunca se sabe, pero creo que es una cierta garantía de futuro, de que es una política que va a tener una continuidad en el tiempo sin depender de, de, bueno, pues de los cambios políticos que razonablemente en democracia se, se producen. ¿no? Eh, la estrategia también incluye un objetivo estratégico dedicado a vivienda y territorio, que es el tema que nos convoca aquí hoy en esta, en esta reunión, ya que se considera la exclusión residencial como una prioridad. Para mí, en lo personal, yo como ha dicho Francina, provengo, mi último, mi último trabajo, mi última dedicación profesional fue en los servicios sociales de atención primaria de un municipio eh, relativamente grande y yo diría que la exclusión residencial es el problema social. Hay muchos otros, pero este está en el origen de muchas situaciones que luego cuesta mucho eh, resolver, cuesta mucho avanzar en ellas porque siempre topamos con una cuestión básica y una cuestión que cada vez menos personas se pueden permitir de una manera sostenible que sea el acceso a una vivienda digna. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que este es uno de los objetivos principales y uno de los objetivos en los, que, en los que tendremos que profundizar, porque curiosamente la crisis ha puesto en evidencia la centralidad de la vivienda. Nos hemos tenido que recluir en nuestra casa. Personas que están en una situación precaria o personas que no tienen una, una vivienda en la que refugiarse y en la que protegerse del contagio, pues han tenido problemas muy serios como ya como ya sabéis y conocéis, ¿no? este objetivo estratégico dedicado a vivienda y territorio y que habla de la exclusión residencial como prioridad, pues tiene objetivos relacionados con el sinogarismo, con la cuestión de los desahucios, con la promoción de ayudas al alquiler y el incremento de la vivienda social, con cuestiones relacionadas con la pobreza energética, es decir, que contempla eh, de alguna manera una serie de problemas que las familias, las personas, enfrentan en, en, en el abordaje de esta cuestión en su. En su día a día. ¿no? Eh, el, plan el primer plan operativo de la estrategia correspondiente al año 2019 ya se elaboró, eh, contando, por supuesto, con el Grupo de Inclusión Social, Empleo y Rural eh, del Consejo Estatal de ONGs que coordina EAPN. En la actualidad, por, pues, con motivo de este parón que hemos tenido, no, no parón de actividad, porque Realmente desde las administraciones públicas y me consta que desde el tercer sector se ha trabajado intensamente, no hemos hecho otra cosa nada más que trabajar e intentar resolver todas las cuestiones que nos iban surgiendo, pero sí que es verdad que para muchos procesos habituales que veníamos desarrollando en el ministerio pues ha habido un cierto, un cierto parón, ¿no? porque ha habido que atender las urgencias, pero a pesar de esto… Vamos a, vamos a, tenemos el compromiso de impulsar el Plan Operativo 2020, que necesariamente tiene que dar respuestas también a las consecuencias sociales de la actual crisis que estamos viviendo. Con lo cual, hay que reflexionar ese Plan Operativo al hilo de los aprendizajes que creo que todos todas, todas las organizaciones tenemos o hemos sido capaces de tener en esta, en, esta, en esta crisis. En el entorno de la Secretaría de Estado, contamos también con otros instrumentos enfocados a combatir la pobreza y la exclusión social, que voy a recordar de forma muy concisa, y en todos ellos la vivienda es crucial, nuevamente. ¿no? Tenemos la Estrategia Nacional Integral de Personas sin Hogar 2015-2020, que trata de dar respuesta a las situaciones que viven estas personas y a crear un marco integral de actuación con el horizonte final en la erradicación del sin hogarismo en nuestro país. Y nuevamente esto pasa por dar soluciones habitacionales. No solo la vivienda es clave en este tipo de procesos, pero desde luego eh, es, uno, es un elemento fundamental. ¿no? Ahora mismo, esta estrategia que ha acabado, que acaba, perdón, mejor dicho, en este año pues, eh, y que contó con todos los agentes implicados, se encuentra en fase de evaluación, se elaborará un, un informe y, y de alguna manera tenemos que empezar a pensar en una nueva estrategia que necesariamente, sin renunciar al objetivo de erradicar el sinogarismo en nuestro país, tiene que dar un cambio de enfoque y una mirada diferente en el abordaje de esta cuestión. También actualmente tenemos en marcha el Plan Operativo 2018-2020 para la inclusión social de la población gitana, que recoge actuaciones concretas de la Administración General del Estado y orientaciones a comunidades autónomas y entidades locales para mejorar la situación de este colectivo y que también nuevamente vuelve a tener en el centro eh, eh, la cuestión de la vivienda, cuestión de la vivienda que tiene que ver con con situaciones de sinogarismo, con situaciones de chabolismo, con entornos degradados y que también siempre está en la base de todas las políticas dirigidas a, a, esta, a esta población. Eh, lógicamente, esta estrategia también eh, termina en 2020 y también estamos en proceso de impulsarla para renovarla o para elaborar una nueva y que a los pilares eh, ya consensuados de trabajo con población gitana, como son la vivienda el empleo, la educación y la salud, debemos incorporar nuevos aspectos que creo que cobran una dimensión muy importante, que tienen que ver pues, con las consecuencias del COVID-19 y también tienen que ver con aspectos relacionados con la lucha contra la discriminación, la igualdad de trato, etcétera, tal y como nos recuerda la, la Comisión Europea. Quería también destacar la, la red de inclusión social, eh, eh, cofinanciada por el programa operativo de asistencia técnica del Fondo Social Europeo, en la que pa participa la Administración General del Estado, los interlocutores sociales, las comunidades autónomas, los ayuntamientos a través de la FEM y, por supuesto, las entidades del tercer sector, incluyendo EAPEN. ¿no? El objetivo final de esta red es fomentar la cooperación entre los servicios sociales y los de empleo para favorecer el acceso al empleo de las personas más alejadas del mercado laboral. Y ya para ir finalizando, quiero también hacer alusión a la necesidad de abordar reformas estructurales, que ya tenían sentido antes de la crisis, pero que creo que la crisis ha puesto en evidencia algunas deficiencias que tenemos de funcionamiento y que necesitamos ir resolviendo en la medida que nos lo permitan las competencias de la Administración General del Estado, por un lado, y por otro lado también pues, los tiempos y las situaciones que se van, que se van produciendo, ¿no? En ese sentido, necesitamos mejorar los servicios sociales como uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar. Y necesitamos, además, abordarlo eh, garantizando eh, una cartera de servicios homogéneos para toda la población, configurar sistemas de información compartidos que nos permitan conocer qué está pasando. Una de las principales deficiencias creo que ha puesto... Eh, la crisis del COVID encima de la mesa ha sido la falta de herramientas para tener información real actualizada de qué estaba pasando en las distintas comunidades autónomas, para poder ir previniendo o poder ir tomando decisiones en base a datos y creo que ha sido un aspecto que a todas luces ha quedado en evidencia que es bastante deficitario y que tenemos que abordar en el tema de, de, de los servicios sociales. ¿no? Para ello estamos trabajando con la Comisión Europea y con la OCDE de quien recibimos asistencia técnica. Para llevar a cabo un análisis que nos permita caminar hacia una ley marco estatal de servicios sociales y hacia un sistema de información eh, común, eh, que además son compromiso de esta legislatura y en los que vamos a empezar a trabajar de una manera intensiva. También hay otro, hay dos proyectos de reformas estructurales. Uno de ellos es esta ley marco estatal y otra es la, una ley de diversidad familiar que también está, eh, tenemos el compromiso de, de abordar. Por la naturaleza multidimensional y compleja del fenómeno de la pobreza se hace necesario intervenir desde una perspectiva transversal. Esto es algo que siempre se dice, que siempre hablamos de trabajar de una forma compartida, transversal. Los problemas no son, no son únicos, no dependen solo ni de un departamento administrativo, ni de una organización, ni abordando desde únicamente un colectivo. Esto necesita incorporar diferentes campos de actuación y desarrollar elementos de coordinación y cooperación entre diferentes niveles territoriales de la administración y actores sociales para proporcionar una provisión de servicios públicos más eficientes y favorecer la inclusión residencial. Eh, decía al principio que la política de vivienda es una política clave para la para, para la política social, para el bienestar social de la población, con lo cual necesitamos establecer espacios comunes de colaboración para abordarlo desde distintos frentes si realmente queremos llegar a soluciones estructurales. ¿no? Esta crisis causada por el COVID-19 ha hecho necesario actuar con rapidez y contundencia. El Gobierno ha desarrollado una serie de medidas también, algunas relacionadas con vivienda. Que no voy a, en las que no voy a detenerme porque ya son de sobra conocidas eh, y, eh, y que de alguna manera vienen o se han generado con la intención de fortalecer el pilar social y reforzar la protección de los colectivos sociales más vulnerables frente a la enfermedad y sus, y sus consecuencias sociales. Por tanto, en este caso, y en este caso también aprovecho pues, la presencia del secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, para poner encima de la mesa esta necesidad de, de trabajo compartido, porque solo desde las políticas públicas transversales podremos empezar, pero reales, no solamente dichas o en el papel, sino en la, implementadas en la práctica, podremos empezar a dar respuesta a la necesidad básica, en este caso, de acceso a la vivienda para las personas y las familias más vulnerables. Y para ello, por supuesto, toda nuestra disponibilidad. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchísimas gracias, Patricia, por tu exposición, que ha sido una bienvenida donde nos has puesto muy en claro cuál es el posicionamiento. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Francisco David Lucas Parrón. Él es secretario general de la Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en en Derecho Público del Estado, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Política Territorial y Urbanística por la Universidad Carlos III de Madrid, especialidad Gestión Urbanística y máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid. Aquí tendríamos que añadir que fue el mejor expediente académico y premio extraordinario. Ha sido senador electo por Madrid en la 12ª legislatura Alcalde de Móstoles, portavoz del SOE en el Ayuntamiento de Madrid, teniente de alcalde de Cetáfrica, presidente de la Delegación Española en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias, responsable de la implementación de la Agenda 2030 en los municipios españoles. Asimismo, ha sido miembro del Comité Director del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, del Comité Director y del Buró Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y de la Red Interpar Interparlamentaria de la OCDE. Ha sido presidente de la Mancomunidad de Municipios del Sur, vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid y presidente de la Comisión de Hacienda de esta federación. Ha sido profesor de Derecho Financiero y Tributario e Historia del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de Derecho Financiero y Derecho Constitucional en la Universidad de Nebrija y profesor de Ciencia Política y Gestión y Administración Pública en la Universidad Complutense. Muy bienvenido a esta jornada y esperamos escucharle. Buenos días. Eh, muchas gracias, eh, en primer lugar, por la presentación y, por supuesto, por la invitación de APN a poder participar en esta, esta interesante jornada. Saludar, por supuesto, a todos los uh, participantes, a todos los presentes, a Carlos, con el que he hablado recientemente varias ocasiones durante esta semana, y también, por supuesto, a Patricia, a Patricia con uh, la que... Es verdad, nos une pues una trayectoria reciente, profesional, en el Ayuntamiento de Móstoles, además en unas situaciones pues muy complejas desde el punto de vista social, lo cual pues atestigua la importancia del trabajo desarrollado, tanto en el Ayuntamiento de Móstoles como también el que espero que conjuntamente podamos y estamos desarrollando en el Gobierno de España. Yo, yo, en primer lugar, agradecer a EAPN no solamente el trabajo que, que desarrollan, el trabajo que desarrolla todo el tercer sector. Por supuesto, también y he visto pues, los participantes, el trabajo que se desarrolla desde los servicios sociales y desde los diferentes ámbitos de la Administración en la lucha contra la pobreza y contra la exclusión social. Lucha contra la pobreza y la exclusión social, como bien se ha comentado, cuyas acciones una de sus patas fundamentales es el garantizar soluciones habitacionales a los graves problemas existentes en España. Siempre digo que uno de los graves problemas que España tiene y que no hemos sido capaces de solventar en los últimos 40 años, pues es el derecho de acceso a una vivienda digna eh, en condiciones eh, de igualdad para todos los ciudadanos y sobre todo a, a precios eh, asequibles y de manera accesible. Creo que este es uno de los retos fundamentales que tiene el Estado español, es uno de los elementos centrales de esta legislatura y es uno de los elementos centrales del programa de actuación del eh, Gobierno de España. Es verdad que esta, eh, esta legislatura ha comenzado de manera muy abrupta debido a la crisis del COVID-19. Pero ya con la crisis del COVID-19 sí que hemos puesto de manifiesto maneras eh, que no coinciden eh, con las que se habían utilizado en anteriores crisis para afrontar eh, la pobreza, la exclusión social y la vulnerabilidad económica que se deriva del COVID-19 y que ha, se ha trasladado pues un problema eh, grave de crisis eh, económica. Y digo que no se ha tratado de la misma manera porque lo que se ha pretendido por parte del Gobierno de España es eh, establecer un sistema de protección social que pueda afrontar los retos que derivan de esta crisis y que pueden agravar de una forma muy importante, los problemas de vulnerabilidad económica persistentes acentuarlos aún más y conducir a muchas familias y a muchas personas pues, a unas situaciones eh, muy eh, complicadas. Es por eso que, como digo, ya las medidas que se han adoptado eh, a lo largo de estos tres meses, desde la ampliación de la paralización de los desahucios hipotecarios eh, cuatro años más, o, o también la moratoria en las deudas hipotecarias, en lo que tiene que ver con ese ámbito, pero también la paralización de los lanzamientos en materia de alquiler o la prora automática de los contratos de alquiler que cumplían en este periodo o diversas medidas de ayudas a través del plan estatal u otras fórmulas en materia de hacer frente a los problemas que los arrendatarios pudieran tener para afrontar esta situación económica, pues eh, ponen de manifiesto una manera diferente de tratar la situación. Todo ello visto de manera parcial dentro de la globalidad de las acciones. Se ha comentado, además, que no solamente son acciones eh, concretas o acciones que afecten al ámbito de la vivienda, sino que se enmarcan dentro de una acción mucho más global, como es la puesta en marcha, como bien se ha comentado también, del ingreso mínimo vital, o la estrategia, las estrategias de lucha contra la pobreza, o los planes estatales de acceso a la vivienda que se vienen implementando y desarrollando por parte de este Gobierno. Decir que, eh, independientemente de las acciones eh, coyunturales que se están afrontando en estos momentos, que ha sido lo más urgente y lo más inmediato, sí que es eh, intención de este Gobierno el afrontar el problema de la vivienda de manera estructural, porque lamentablemente a lo largo de estos uh, 40 años pues, eh, hemos eh, visto cómo el parque público de viviendas, en vez de ir aumentando, ha ido reduciéndose de forma drástica debido a la facilidad en la descalificación de la vivienda protegida, debido a la venta ...a fondos de inversión de la vivienda pública o a la falta de impulso o homogeneidad entre los diferentes actores a la hora de impulsar las eh, viviendas eh, públicas. Por otra parte, no solamente ha ocurrido eso, sino que las políticas que se han llevado a cabo de ayuda al acceso a la vivienda desde los diferentes eh, territorios subnacionales que son los competentes en, en materia de vivienda sean las comunidades autónomas o también en algunos ámbitos, sobre todo de planeamiento y desarrollo, los ayuntamientos, eh, en muchos casos no se ha primado las políticas de vivienda y, al contrario, se ha retrocedido de forma alarmante en muchos uh, territorios respecto al acceso a una vivienda digna. Es por eso que desde el Gobierno de España se trabaja, yo eh, me atrevería a decir, en tres direcciones. La primera de ellas es en hacer posible que el parque público de viviendas sea un parque público amplio y permanente en el tiempo. Ya sea por la coordinación que podamos tener con comunidades autónomas y ayuntamientos para generar ese parque público de viviendas, ya sea por el impulso de planes de desarrollo de vivienda pública directamente por parte del Estado, como es el plan 20.000 que lleva ese nombre, pero esperemos que sea un mayor número de viviendas las que se puedan implementar. Viviendas que van a ser públicas, que van a ser en régimen de alquiler y que pretende, como digo, dotar de ese parque público para ir posibilitando las soluciones habitacionales contempladas en eh, el, eh, eh, las diferentes políticas que se quieren impulsar desde el Gobierno. Dentro de, de esa planificación está, por supuesto el Plan Estatal de Vivienda, que en coordinación con las comunidades autónomas lo que ha intentado es ser un complemento y una ayuda a las políticas de vivienda que realizan las comunidades autónomas. ¿Por qué un apoyo y un complemento? Porque saben que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas y es desde el Plan Estatal donde se impulsan nuevos programas, nuevas acciones y nuevos recursos. Debería, debería ser un complemento pero, lamentablemente, en algunos territorios pasa a ser solamente la única política de vivienda, porque solamente con los recursos del plan estatal es como se hace la política de vivienda cuando deberían ser otros muchos recursos los que se dispusieran por parte de algunas comunidades autónomas. En todo caso, desde el plan estatal de vivienda se han articulado diferentes programas de ayuda a la vivienda en los diferentes eh, territorios del eh, Estado. Ese plan además ha sido modificado recientemente con algunos programas importantes, sobre todo dos, que no solamente han incidido en la vulnerabilidad económica que se venía trabajando desde el punto de vista tradicional, sino que han incorporado algunos aspectos fundamentales muy alineados, como bien se estaba comentando antes, con la estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social, como es el programa de ayuda a las víctimas, de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente eh, vulnerables. Se ha articulado este programa, se han establecido algunos mecanismos internos dentro del programa eh, fundamentales para el buen funcionamiento, como es el trabajo que se pueda realizar en coordinación imprescindible, necesaria y fundamental con los servicios eh, sociales, pero sobre todo también haciendo. Que las eh, empresas públicas, entidades sin ánimo de lucro, de econom economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, se puedan eh, convertir en eh, actores que por, cuerta, que por cuenta de las personas que tienen estas dificultades puedan actuar para el acceso a la vivienda. Y se ha articulado mecanismos para que eh, los recursos del Plan Estatal de Vivienda se puedan utilizar para dar soluciones habitacionales en relación con los, las personas objeto del programa. Eh, es cierto que los programas los desarrollan luego, cada, este programa es desarrollado por cada una de las comunidades autónomas y estas comunidades autónomas tienen la capacidad de los recursos que, si la asigna del plan, poderlos mover de unos programas a otros. Pero también es verdad que es el objetivo del Gobierno y tiene que ser también el objetivo de la acción que desde el tercer sector y de las propias comunidades autónomas se realice para que los programas sean implementados, para que el programa continúe en el tiempo y, sobre todo, para que pueda tener los efectos necesarios para cubrir los objetivos de dar soluciones habitacionales a una serie de personas que necesitaban de una acción inminente y que venía siendo reivindicada directamente por el tercer sector. Es verdad que el plan estatal de vivienda tiene su vigencia hasta el año que viene, hasta el año 2021. A partir del año que viene habrá dos planes, el plan estatal de vivienda, de acceso a la vivienda, y el plan de rehabilitación. Eh, es eh, objetivo de este Ministerio, del Gobierno de España, el implementar programas, valorar los que hasta ahora han estado funcionando, modificar los que se puedan eh, mejorar, eh, eh, avanzar en programas nuevos, pero sobre todo hacerlo en una interlocución permanente, con, en este caso con el tercer sector y sobre todo analizando los resultados que hayamos podido eh, obtener. Por lo, además, eh, en esta última modificación realizada se abría otro nuevo programa de posibilidad que con recursos del plan estatal se pudiera comprar viviendas por parte de las comunidades autónomas para dar soluciones habitacionales a todos a toda esta uh, problemática derivada de la acentuación de la vulnerabilidad económica. Como digo, esa es un, una primera parte de la acción, que es la planificación que se puede llevar a cabo a tanto para la generación de viviendas como para cubrir necesidades que pueda haber en, eh, en relación con esta vulnerabilidad eh, económica. La segunda cuestión, y que creo que es eh, fundamental y se ha comentado antes, es las estrategias conjuntas. Creo que se hace más necesario que nunca la colaboración entre eh, ministerios y entre administraciones. La colaboración interministerial, en este caso con quien eh, vamos a tener más eh, interlocución necesariamente, es con el Ministerio, la Vicepresidencia de Derechos Sociales, tanto con Patricia, por supuesto, como con Nacho Álvarez, con el que hablo a menudo, existe una buena coordinación porque no puede ser de otra manera. Dar soluciones habitacionales, soluciones de vivienda a problemas que están enraizados en la exclusión social y en los graves problemas de vulnerabilidad económica no se puede hacer con departamentos estancos y no se puede hacer de manera individualizada. Por lo tanto, la segunda... Eh, cuestión es la, la conexión interministerial, que a su vez tiene que tener una relación permanente y constante con el tercer sector y, por supuesto, con comunidades autónomas y con ayuntamientos. Y dando una preeminencia fundamental a los servicios sociales, como ya se ha puesto de manifiesto en los nuevos programas que se han implementado por el COVID-19, como además el otro día tuve la oportunidad de de estar reunido con el grupo de monitoreo de Naciones Unidas, nos ha recomendado insistentemente, Naciones Unidas, eh, ha recomendado al Estado de España, Naciones Unidas, a lo largo de los últimos eh, informes, a lo largo de los últimos eh, años, y por lo tanto, estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión eh, social, coordinación interministerial, coordinación con el tercer sector, con los servicios sociales, por supuesto, con los ayuntamientos, y eh, enlazado, con la política que se pueda desarrollar por parte de quienes finalmente van a aplicar eh, una buena porción de esta política que son las eh, comunidades eh, autónomas. En cuenta, que tanto la planificación como las estrategias tienen que estar en uno, eh, enmarcadas, Dentro de un trabajo que venimos desarrollando, además, precisamente a través de estos dos ministerios, como es la Agenda Urbana Española y es el cumplimiento de los Objetivos 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través del de trabajo de la Vicepresidencia de Derechos Sociales del eh, Gobierno. Es por eso que eh, esa sería la segunda de las propuestas. La primera de ellas es la planificación, la segunda las estrategias Y la tercera, y me parece fundamental, y es algo que vamos a impulsar y que estamos trabajando, para lo cual tenemos que abrir un proceso de diálogo y debate con todo el sector, es una ley de acceso a la vivienda en España. Una ley estatal de acceso a la vivienda. Eh, eh, se ha venido trabajando en diferentes eh, momentos en eh, elaborar esa ley, es eh, la voluntad por parte de este eh, gobierno de impulsar esa ley. Porque lo que el otro día cuando hablaba, lo he comentado con muchos de los colectivos aquí presentes, con lo que los que he estado reuniendo, en la última reunión, como digo, fue el viernes con el grupo de monitoreo de Naciones Unidas, yo les eh, comentaba, digo... Um, las eh, estrategias, los planes, eh, posiblemente cuando otros gobiernos, esperemos que no sea así, pero otros gobiernos puedan acceder, seguramente que van a modificar planes y van a modificar estrategias. Pero lo que aparece en el boletín oficial del Estado, a través de la legislación estatal, se puede modificar, pero ya es más complejo, porque necesita de mayorías parlamentarias que hacen más difícil su modificación. <coughs> Es por ello que queremos eh, y vamos a impulsar una ley estatal de acceso a la vivienda que garantice derechos, que recoja determinadas cuestiones que son fundamentales, que sea respetuosa, por supuesto, con el marco competencial que tienen las comunidades autónomas, pero en aras a lo que el Estado puede realizar, que es eh, marcos normativos generales sobre los que van a colgar todos los marcos, territoriales, eh, eh, establecer eh, premisas para garantizar el derecho social a una vivienda digna, a un precio accesible y acabar con eso que comentaba al principio, ese déficit que tenemos desde el inicio o reinicio de nuestro periodo democrático. No es fácil, el problema es complejo. El problema es muy complejo desde el punto de vista social, el problema es muy complejo desde el punto de vista económico, el problema es muy complejo desde el punto de vista político desde el punto de vista jurídico. Yo soy consciente de ello, pero sí es necesario poner los cimientos para hacer políticas de diferente manera, que se establezcan legalmente, que establezcan la protección social legalmente, que establezcan el acceso a, a una vivienda digna, desde el punto de vista legal y que puedan eh, recoger el derecho constitucional que establece la Constitución del año 78 y que no ha sido implementado ni desarrollado desde el punto de vista estatal. Como digo, todos se deben marcar dentro de un paquete de medidas que el Estado en diferentes ámbitos viene desarrollando desde el punto de vista social. Pero sí que entendemos que si queremos. Establecer, eh, fortalecer un sistema de bienestar social que proteja a los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren en todas sus eh, variantes es eh, esencial el garantizar el derecho a una vivienda digna, a un, precio, a un precio accesible y cuando eso no sea posible que las estructuras públicas puedan garantizar ese eh, acceso. Es verdad que, como he dicho antes, el problema es complejísimo y no es fácil la solución, pero creo que si empezamos a trabajar en esa línea y creo que hay voluntad, tanto por parte de las administraciones como por parte del tercer sector y de otros sectores en abordar este problema, seremos capaces de afrontarlo. Por supuesto, continuando con otras medidas como las que he comentado antes en relación a los lanzamientos, a las ejecuciones hipotecarias, a la lucha eh, contra la pobreza y la exclusión social, y sobre todo en eh, seguir fortaleciendo programas que son fundamentales, pero que se tienen que ver complementados con este tipo de políticas eh, estructurales que garanticen no solamente derechos, sino que físicamente las administraciones tengan las viviendas necesarias para poder afrontar los retos que no hemos sabido solventar a lo largo de estos años. Yo eh, termino esta eh, presentación reiterando mi agradecimiento a todas las organizaciones que conforman EAPN, a todos los que están aquí presentes, y sí diciendo que este Gobierno tiene una vocación de colaboración, de interlocución permanente, de diálogo constante, del intentar acordar, pactar eh, todos estos marcos, tanto de planeamiento como estratégicos, como también legislativos, para que las soluciones puedan ser lo más consensuadas posibles y lo más duraderas en el tiempo. Creo que no solamente tenemos que garantizar el derecho, sino que tenemos que blindar ese derecho y es por eso que el trabajo que tenemos que realizar es arduo posible, complejo y difícil, pero factible. Y es por eso que mi agradecimiento de antemano, y también trasladar la predisposición desde este Gobierno y, por supuesto, desde este Ministerio, a que ese trabajo lo podamos realizar conjuntamente, porque, como he dicho antes, creo que es posible realizarlo y de ahí, pues, eh, el que traslademos este mensaje y, y el agradecimiento por haberme permitido el trasladar estas palabras. Muchas gracias. Secretario General, yo diría que el agradecimiento es nuestro por haber podido escuchar todas estas medidas que nos ha, explicado, nos ha explicado pero básicamente es una buena noticia esta Ley de Acceso a la Vivienda y que haya la intención de trabajarla con el sector. El sector es consciente de la complejidad, pero evidentemente nos va a tener a su lado porque lo que más nos preocupa en este... o uno de los temas que más nos preocupa para poder luchar contra la pobreza es precisamente el problema de la vivienda. Sabemos que esto es la primera clave para poder empezar a desarrollar políticas. Por lo tanto, muchísimas gracias por este anuncio y por todo este trabajo. Y ahora vamos a dar paso a nuestro presidente, a Carlos Susías Rodado, para que él nos dé, eh, sea el último en intervenir en esta bienvenida institucional. Carlos Susías, para quien no lo conozca, cosa que me... Cuesta, de creer, pero para quien no lo conozca diríamos que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, experto en evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción social. Formador de formadores en economía social, experto en nuevos yacimientos de empleo, así como en gestión estratégica y liderazgo social por el IES. En cuanto a su experiencia profesional, lleva más de 20 años trabajando por la integración de las personas en situación de exclusión. Actualmente es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español. Director de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha y Vicepresidente de Políticas Sociales. Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la Plataforma del Tercer Sector. En ámbito europeo, desde 2001, es el miembro español del Comité Ejecutivo de APN Europa y en septiembre de 2018 ha sido elegido presidente de la red a nivel europeo cargo que ostentará para los próximos tres años, periodo en el que estará vigente el nuevo plan estratégico de la red. Carlos, bienvenido y todo tuyo. El carlo, el muchas gracias, muchas gracias, Francina. Eh, ya son, no son tres años ya es un año y medio y es suficiente o sea que es lo que me queda de ser presidente de la red europea y con eso creo que ya vamos satisfechos, vamos en primer lugar gracias Patricia, gracias David por, eh, por vuestra no ha sido un saludo es, ha sido algo de mucha más enjundia y mucho más eh, peso y os lo agradecemos a, a los dos no porque eh, eh, no estábamos acostumbrados, es verdad que últimamente se va haciendo en este aspecto mejor y la verdad que estáis marcando unas líneas eh, generales de por dónde se quiere ir, se agradece mucho porque contextualiza. ¿no? También es verdad que como hemos empezado un poquito tarde, vamos a algo más de tiempo, con lo cual yo no me voy a alargar mucho porque hay gente que va a intervenir, que ha participado en este documento que también estamos presentando hoy, que está mucho más puesta que yo, pero sí quiero hacer eh, unas cuantas puntualizaciones. Primeramente... Un agradecimiento a la gente que ha trabajado el derecho, este, este informe, el derecho a una vivienda adecuada y digna, informe de posición sobre la vivienda 2020, que es un documento que está vivo desde hace muchos años y que ha sido ahora actualizado y que han trabajado una, una gran cantidad de entidades sociales y permitirme que nombre a, a las cuatro personas que al final han tenido el peso de la, de la redacción aunque ya digo que el trabajo ha sido de muchas entidades sociales, pero eh, mencionar a María Teresa Andrés, a Eduardo Gutiérrez, a Andrea Jarago y a Sonia Olea, algunos de ellos van a intervenir eh, esta mañana que, y quiero en, en ellos cuatro representar el trabajo que han hecho eh, todas y todos. Muchas gracias por vuestro esfuerzo, por el esfuerzo que habéis hecho a las entidades sociales para llegar adelante. La importancia de APN, que APN da la vivienda, está clara en su propio cambio de imaginativo ideológico, podríamos, podríamos llamarlo así. Nosotros tenemos un documento de claves para una nueva sociedad, en donde de los cuatro famosos pilares del estado de bienestar, nosotros ya hablábamos de seis. no Y cuando hablamos de esos seis, aparte de, las, de los ingresos provenientes del, del trabajo, de las pensiones o del ingreso mínimo, que además de las rentas mínimas, que en este hoy se empieza el proceso de poder, solicitarlo en, en España, por fin, no es una buena noticia. Luego teníamos otros dos pilares tradicionales, educación, otro que era vivienda, no otro que era sanidad, perdón, el de los servicios sociales que incluye la independencia. Nosotros añadíamos otro pilar básico para nosotros que era el tema de vivienda. Luego habíamos esto, que es el de las políticas económicas y fiscales, porque si no es muy raro que hablásemos de todo esto y no hablásemos precisamente de estos temas. Y hablando del tema de, de vivienda, eso, eso marca como para nosotros los seis pilares uno de ellos es el, el tema de vivienda como un bien de utilidad eh, de utilidad social, pero también como un determinante social eh, para explicar los procesos de exclusión social y las situaciones de, de pobreza. ¿no? En este documento que vais a ver hemos hecho un diagnóstico, no voy a entrar mucho, una de las primeras cosas que, que decimos en ese diagnóstico es una infradotación presupuestaria, así importante, uno de los com comentarios que nos ha hecho el secretario general y es que en España las competencias están en las comunidades autónomas, es decir, que cuando hablamos de esa dotación presupuestaria, está bien lo que tiene que hacer el Estado, que tiene que ser más, que es verdad que se ha ido reduciendo eh, sistemáticamente y que ahora hay una, una vocación de impulso al mismo, pero que las competencias son de las comunidades autónomas, con lo cual deben ser sus políticas propias las que tienen que tener, estar afrontando la situación que se va a dar. Y ¿no? esto, eh, en ese diagnóstico también hablamos del escaso y adecuado parque de viviendas público y social y a la falta de garantía de derecho a la vivienda. ¿no? Eh, en ese diagnóstico se ve que el eh, 23,7% de la población está afectada por algún indicador de exclusión de la dimensión de vivienda. Es decir, estamos hablando de unas de una políticas generales, una política general para toda la población, pero también es verdad que para la situación más vulnerable, que es a la que a nosotros nos dirigimos, ¿no? en este caso ya no es el 23,7% sino sería el 60% de la situación de población en eh, pobreza severa, desigualdad o, o exclusión. Y, en, y también aparecen determinadas eh, propuestas políticas prioritarias para nosotros, que en parte se han comentado por parte de Patricia y por parte también de, de, de David, y que agradezco que ahí estén, y que tenemos que trabajar como, como sector en colaboración con, la, con las administraciones. ¿no? Necesitamos una política de vivienda que garantice el derecho a la, a, a la vivienda a toda la población. Por lo tanto, bienvenida, como decía Francina, esa ley de acceso a la vivienda estatal. Creemos que es muy necesaria. ¿no? Eh, también que las viviendas promovidas por fondos públicos deben de tener titularidad pública permanente, ¿no? que no vuelva a ocurrir esos procesos de enajenación de, de, vivienda, de vivienda pública. ¿no? Y también bueno se ha apuntado el tema de la rehabilitación, el mantenimiento de accesibilidad y la, generar, la, la, generación, la necesidad de generar un parque de vivienda de alquiler accesible, ¿no? al mismo tiempo que regular el mercado de alquiler, porque si no nos estamos, eh, podemos estar generando... Unos, eh, unos procesos de exclusión no vinculados, ya en este caso al empleo, sino vinculados al derecho efectivo al acceso a la vivienda. ¿no? Eh, por supuesto, para nosotros es necesario que las estrategias específicas contra la exclusión so socioresidencial severa y sin hogarismo no solamente sean unas estrategias que diseñen métodos, sino estrategias que lleven dotación. Y además, por lo cual necesiten y que estén integradas con las comunidades, estén coordinadas con las comunidades autónomas para que tengan efecto. Porque la estrategia de personas sin hogar, ya que ya vence, verdaderamente está llena de buenas intenciones y de pocos resultados. Por lo tanto, es necesario actuar en esa nueva dirección para tenerlo en tener cuenta Simplemente decir esto, no quiero alargarme más, tenía unas cuantas cosas más que quería decir, pero como ya vamos mal de tiempo, quiero dejar dar paso precisamente a las personas que ahora esta, esta mañana van a desarrollar todo el seminario. Muchas gracias, Revitero Patricia, David, y muchas gracias, Francina, y, eh, y esperemos que el seminario sea de utilidad y al mismo tiempo ofrecer... La colaboración, de la por supuesto, de la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social, la EAPN, para estos procesos de diálogo, pero también creo que puedo hacerlo en nombre de la, por la vicepresidenta, por ejemplo, de la plataforma del tercer sector, que está también especialmente preocupada e interesada en que el papel del tercer sector también tiene que cambiar a la hora de relacionarse con el tema de vivienda tenemos que implicarnos más y posiblemente tendremos que cambiar incluso nuestros propios roles. Es importante que lo hagamos, es importante que lo reflexionemos para ver hasta dónde tenemos que llegar. Nada más, muchas gracias y buenas noches.